Hola a todos. Uh, James, otra vez de proyecto Shillingro y quiero mostrarles qué está pasando en este momento. Um, estoy en uh, Metco Landscaping aquí en Arbada, Colorado. Hello, James Archer again. Uh, I want to show you exactly what's happening right now. I'm here at Metco Landscaping in Arvada, Colorado. You ready? Okay. ¿Cómo se dice folder en español? No, una carpeta Carpeta. No carpeta. ¿Estamos en, en, en no, no. no es pombro También, ¿Cómo ah. se dice tarp? ¿Qué es más tarp? Luna Luna Luna Carpeta. Carpeta. Carpeta. Carpets es hombro. Hombro. Carpet. carpet, is carpet. carpet. Folder. Folder es carpeta. Foldering, folder en folder en inglés. Carpet en in inglés. Sí. Eso es exactamente qué está pasando, okay? pueden compartir. This is exactly what's happening. Everybody can share. Ask a question. How do you say this, right? And then they just, they just help each other. What a concept. Okay, I think you get the idea, right? Nos vemos.